A ver, a ver, se viene, se viene, se viene. Se viene. Se viene la pelea de Momo, eh. Venga, ¿te Vamos, dale, dale, dale. ¿Por quién se tirará el público? Ya vimos que el público mueve mucho, eh. El público mueve mucho. ¿Por quién se decanta el público? ¿Por virus o Un poquito de silencio para presentar este combate. Porque sé que tenéis muchas ganas. Así que sin más dilación... Le voy a pedir, por favor... a ver, escuchemos, ¿ver? Que suba al cuadrilátero. ¡Momo! Vamos, vamos, a ver. Hay, hay, hay buen recibimiento para Momo. Eso es bueno, eso es bueno. Eso es bueno, eso es bueno. ¡Uy! Uh, qué guapo la vestimenta de Momo, ¿eh? No. ¿Sí? Todos diciendo que viene verdadero, ninguno me pregunta cómo estoy yo. Todos sabemos que Chati me que... Ha concentrado, está concentrado, mumbo, eh. Guarda. Vamos a ver cómo, cómo le va, vamos a ver cómo le va. Me encanta la, la vestimenta, eh. Es espectacular. Mis hermanos son como el sol. Oh, no, no. Vamos a ver cómo le va y cómo, cómo influye el público con esta pelea, ¿eh? Sí, bueno, cuando corta la música, ya quiero que entre el otro, ¿eh? Quiero quiero que empieza el huevazo. Portal. Estoy listo, listo. corta, Vamos. Corta, corta, corta. No vine a ver pelea, no vine a ver eh, quién cantaba. Y ahora, Cris. El siguiente combatiente de esta noche. Ayer repartió alfajores y hoy. Esperamos que reparta algo más. Por favor, que suba al ring. Biru. Hay bronca, Acá hay bronca. Espero que se, se, se maten. Quiero que se maten. Los dos entraron muy eh, serios. Eso es bueno. Por un lado, espero que no, no sea como la primera pelea, que la primera pelea estuvo bien, pero la de las chicas fue espectacular. Está en serio, tan serio lo Ah, bueno, bueno, bueno, bueno No lo saludó, eh, no lo saludó. La diferencia de tamaño es, es grande, eh Vamos ahora a la Gran Rocky Versus Iván Drago Saldrá la Gran Rocky Veamos, veamos, veamos ya me gustó que nos saludaren, ¿eh? por lo menos un poco de gentileza, porro. A ver si afecta mentalmente, como digo, el público. el público, el público es jodido, eh. En la esquina azul, con el técnico Javi Gallego Quintana y Valentín Colominas. Diestro, unos 77, pantalón blanco y celeste, 34 años. De Ciudad de Plata Jerónimo Benavides Ay, eh, eso es otro. qué le ha pasado Momo? ¿Se ha convertido en lolito? Que no, que broma, ahí está Y enfrente, esquina roja Pobre, oh, saca el mucha el altura, terreno, eh César Córdoba y Nicolás Aviles zurdo 1,89, 30 años Pantalón negro y rojo, Reven viru Menudo combate tenemos, Ibai Hay una tensión que ni que estuviese Pinocho En la carpintería, Oye, te lo digo Y... y. Yo tenía miedo de ir por... ¡Qué chiste malo, Reven! ¡Qué chiste malo! ¡Reven! Vamos hasta por delante del horario 15 que minutos por delante, estamos no sé. ¡Estamos yendo hasta demasiado rápido! Pido incluso a la gente que se calme hasta de no producción no. y realización, Reven, porque vamos hasta por delante del tiempo. Vamos a ir más lentos, vamos a disfrutar de este Oy, momento que estamos viviendo. ¡Estamos no locos con Ducky, Reven! Nos oh. hemos vuelto locos con Duki, pero Reven, tenemos un invitado más para este combate. Tenemos aquí un nuevo comentarista, tenemos a Albert aquí acompañándonos. Albert, ¿qué tal? Buenas noches. No te escucha. Por lo que vi ayer en el pesaje, por lo que he estado viendo de los entrenamientos, por lo que he hablado también con sus entrenadores, creo que podemos estar ante el combate de la noche. Si lo de antes fue oh. una batalla, esto va a ser una guerra. Tiru no ha saludado a Momo. Cuando ha subido al ring no ha querido darle la mano porque a de ver son los segundos previos a un combate que está muy caliente. Lo vimos ayer y lo hemos también notado en la entrada de Momo. Cuando una pelea está tan caliente, cuando una pelea eh, ah, realmente que se en que una rivalidad que es real, que Creemos, no está fingida, que se, que las cosas pueden paro. ir muy rápida desde el principio. Tienes, eh, dices que va muy rápida la velada, pues tengo la sensación de que incluso puede ir más rápida y de que esta puede ser la pelea que no acabe antes de tiempo. Qué, este pedazo, combate, ¿qué pedazo de evento es estamos viendo, Reven, y en mis mejores sueños, no tiene sentido lo siendo, que está pasando. Está ¿Habrá knockout? ¿Habrá knockout? Estaría y bueno un knockout, ¿eh? Este combate va a ser completamente explosivo. Casi nueve de la noche en España. Ahora mismo deben ser las 4 de la tarde. Para muchos argentinos que habrán venido a apoyar a Momo, muchos españoles Vamos, que wow, están wow. también a Virus. Ahora mismo casi nueve de la noche del sábado. Tercer combate de la velada. El primero lo ganó Spursito. El segundo Ari. Qué pedazo de combate, salver, oh. Pero sin duda el Ari para Zetamor ha sido de momento sido el mejor de la noche. Impresionante. Ha sido una batalla desde el principio, desde el primer instante. Podía haber caído para cualquier lado. Felicidades a Ari, pero hay que decir que Paracetamol, que partía como la peleadora menos favorita, claramente se lo ha currado y se merece el aplauso de todos. Y el Pero primero, también muy, volado, Albert, muy igualado, Alberto, el caro ascursito. Uf, ahí los jueces han tenido ver, que muy fino para darle la dicción. A ver, cómo periodo, le va al fin y al cabo, ese jab de Spursito le acabó dando la victoria. Era casi Alberto un combate de empate el primero, ¿eh? no sí, me imagino no, que no le dan caja a la de piña, de de piña de y Momo 6 de para vamos adelante. Eh. Se no, ha ido no, todo loco. 19-1, tenía que ganar y ganó Spursito. Creo que es justo. Este es muy difícil de prever. En la previa que hice precisamente del combate, dije que es el que más difícil me parece saber… ¡Dale, dale! ¡Deja hablar! ¡Se mueve, se mueve! ¡Dale, dale! El... ¡Mostrame, mostrame! mostrame. ¡Esta mesa gira, Reven! ¡No me lo puedo creer! ¡Momo contra virus ¡Cómo salida el argentino Antonio Pino! ¡Mordiendo! Ahora parece que se tranquiliza un poco diferencia de tamaño importante mucho más alto virus en este combate aquí ahora mismo vamos momo, momo, a vamos vamos porque pesan 25 kilos más casi sí bien. la verdad que esperemos que haya también el trabajo de Salvador del árbitro para separarles si esto se pone muy caliente momo con el, casco, wow. virus con el casco blanco! los primeros golpes que ya han empezado sí, eh, a oler la, la diferencia oh, es... la diferencia de altura Atención, Mucha muy no, no resta, puntos, al... no resta puntos, pero por supuesto le pone por delante en el combate. Recordemos que Virus es zurdo, pero pelea de diestro. Ojo, la guerra sigue. Cuidado ¡Oh! con Virus, que está yendo por Momo! Se engancha, se tiene que poner delante. Salvador, oh. ¿qué está pasando, Virus está siendo muy superior, está siendo mucho más rápido, le está acertando. No, le está pasando detrás de la guardia y le está dando todas. No, no, no. porque parece que está de la nariz. Momo. Arrancó muy mal, ¿eh? A ver, a ver, calentate, calentate, no la mierda. Esto es un parón técnico para quitar la sí, sangre. Pero, pero no es A ver que se las está llevando, que Se las está llevando muy fuerte. Se ha salido increíble, Virus, en el principio. Virus tiene una izquierda increíble. Recordad que es zurdo. Entonces su mano buena uh, es el jab de izquierda. Se la en el hígado. Ah, no, no, no, elot, no, de peor, no. Le está conectando a Momo. Vemos cómo Momo está sangrando y lo está pasando mal. Ahora absoluto mismo? pánico virus. Reven es fuerte, es ágil, está dominando este primer asalto. Oh, pero Momo se la dio a ¡Oh, con uh, bien, bien, bien, bien! ¡Al gancho! ¡Al hígado! Reventar el hígado! reventar el hígado! Se calentó, se calentó el Tigre. De dale, de Plata, dale, me gustó, me gustó. Porque... que, ha un golpe que no le ha gustado a Salvador. Se indica, hacia Albert a Mambo. Puede ser que le haya dado un golpe por detrás de la nuca, no me he fijado. Pero fíjate cómo ha cambiado la pelea en solo dos minutos. Vamos, le, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. vamos, vamos, vamos. ¡Qué pedazo de velada del año, amigos y amigas, estamos disfrutando! Realmente ¡Puedes dañarlo! Para finalizar el primer otro, otro golpe, el atrás. De golpe atrás. ¡Salva de no lo tiene para. que tener cuidado con ese jab! ¡Si consigues uh. y entrar en la corta distancia puede ganar! ¡Si no, lo tiene muy complicado! Madre ¡No miedo, puede parar! ¡Cuidado, otra otra porque a va a hacer otra cuenta! Uh. La segunda. Y creo que Virus se ha llevado una. Lo hemos dicho, esta pelea es muy difícil que acabe. Muy agresivo. Uh, lo, lo veo mal, eh. bien, pesan más de 80 kilos, veo mal. Lo veo tiene mal. Tiene todos los ingredientes para hacer una pelea que acabe antes de tiempo. Qué Ahora mismo, combate. Virus lo tiene muy bien, pero ya hemos visto que Momo tiene la capacidad de recuperación. Ahora hay cánticos también y gritos para Virus. Porque Virus también lo está haciendo bien. Tiene que pararla la pelea salvador. Se va a acabar el primer se acaba el primer asalto. Uh. Momo y Virus, revés. El otro, Este asalto claramente ha sido para Virus, ha sido muy superior. Sí que es verdad que ha habido un momento que Momo le ha conseguido conectar un par de golpes, pero es que los otros dos minutos y medio del asalto. Oh, se le encajó. Virus. Dándole con la izquierda directo en la cara, a Momo. Está siendo más rápido y está pudiendo atravesar Recordemos su que Virus perdió su primer combate. Tiene muchas ganas de demostrar que hizo un gran combate contra Jagger, pero no le dio para ganar en su esquina César Córdoba, que es una auténtica leyenda del puño-pierna del jugador. Ahí le tenés de que darle más en, de en el tiempo, hígado, boludo. ahora mismo le está dando oh. Se da mucho la cara. Tienes que aprovechar y darle en el. Darle en se el. Rentar el puto hígado. Por el golpe atrás, pero se la ha llevado ahí directa a Reven. Pero ahí se quejaba del golpe que le había dado en la nuca y se lo estaba pidiendo a Salvador. Madre de Dios uh, y de mi vida. Ha conectado Madre de Dios potentes, y de mi vida. Eh. ¿Cómo aguanta, aquí está Momo? La de Momo. Uh. Y aquí es donde el árbitro le ha dicho: Oye, Ay. Momo, con la parte interior de la mano no No, pegues con, todo el así, claro. Claro. no oh. pegues con todo el recorrido, claro. No pegues con todo el recorrido. Y Momo la ha enganchado <coughs> también, ¿eh? Oye, ¿se ha llevado alguna virus, eh, Albert? Se ha llevado un par de martillazos, sobre todo con los golpes curvos. Los rectos no le entran a Momo. Ale, ale, ale, Dale que tienes que recuperarte. Tiene que seguir por ahí. estamos Hay mucha diferencia de altura. Eso lo está cagando. Madre mía. Esto va a ser, esto va a ser muy sangriento, eh. en el árbitro. Al gancho, gancho, dale un gancho. Lo abraza, le pone el peso encima para que se canse más. En el bobo. hígado. Claro, esto el el es muy importante. El cardio, en una pelea que está tan exageradamente agresiva, el cardio es muy importante. Sí. Y se va a notar al final del segundo y en el tercero. Sí. La gente ahora va con Momo. Quieren alentar un poquito. Dale, a dale. Vamos, Momo. Salido con Duki, Reven ha salido cantando con sí, Duki sí, sí. Eh, al, al ring, que eso seguro que es un día que no puede olvidar. El público también se quiere acordar de virus, a pesar de que quizás de momento Reven ha ganado el primer asalto. Vamos a ver cómo consigue afrontar estos minutos Momo con la distancia que tiene. Eh, Momo es complicado porque Virus es mucho más largo, es más alto, es, tiene más alcance. Sí, sí, es hasta desparejo, parejo, A Momo le interesa lo que dice Reven: llegar a estar muy pegado. Oh. Ahí, el cuerpo a cuerpo, cerquita, de lejos, en la distancia, le va a hacer mucho daño como ahora. Pero Mama se la devuelve. Dale. No quiere quedarse en la esquina, Albert. Sabe como oh. que si se queda en la esquina, tiene que ahí, ah, ahí está, ahí, está bien, bien, bien. Vamos, vamos, al gancho. ¡Uh! No, no, no, no, no, ¿qué pasó? ¡Madre mía, menudo asalto más intenso estamos viviendo! ¡Momo! A la, ¿Te la que pegó? A la casa, Arumo, a ver. va con todo, va Pero Albert, la y creo que psicológicamente Momo está ganando terreno. Porque es que mentalmente Virus se nota que no puede de momento. Es que dos veces le ha remontado. Dos veces iba claramente por detrás y dos veces Momo ha vuelto a levantar. Está la situación a ver que en momento no ha ganado claramente. Efectivamente, cualquier cosa puede pasar. Es dale, muy dale. difícil de prever, como decíamos. Son golpes muy fuertes, son versos. Oh, sí, es sí, eso, eso, eso, eso, eso. Vamos. Bien, bien, bien, bien, bien, bien, sí, sí, sí, sí. bien Momo, bien, bien, bien. de Momo, está de Momo. Sí, no le consigue poner contra las cuerdas. Si Momo te pone contra las cuerdas, ya sabes lo que viene, Reben, Detonación de golpes. Eso es lo que viene. La cosa está clara. En la distancia, Virus va a seguir ganando. En la distancia corta, Momo es claramente cuando está más cómodo. Ahí va a estar la pelea. Albert, el segundo asalto es para Momo. El segundo asalto está muy igualado. Puede caer para Momo, sí. Podría ser un 1 que. Que... De momento, uno, uno. para mi sorpresa. Sí. Ha parado Salva. De momento, el combate, porque creo que Momo está algo. sangrando de la nariz le tienen que tapar la herida a Momo qué pedazo de combate estamos viviendo ah, bueno, te te. se le ve a Virus también cansado al ver. y atención porque estos segundos de respiración le van a venir bien también al que esté más cansado de los dos que no sé cuál es pero ¿Te parece que el tercero va a ser todavía más agresivo que los dos primeros me da la trigo. sensación Reven, de que Virus ahora mismo sería el ganador de la velada o del combate pero Momo ha llegado vivo ha de llegado muy vivo mirada. al tercer asalto le ha conseguido conectar un par de golpes oh, Bueno, ha habido un momento que Virus se está quejando ¿A dónde No sé muy bien exactamente por qué yo creo que Más que, más que quejarse, estaba esquivando, ¿verdad, Albert? Está, es yo creo que ha esquivado, ¿eh? Más la, que, la que quejarse esquiva, La esquiva sí. de Virus esa que hemos visto es muy bonita Porque se ha llevado tres golpes pero tiene la técnica suficiente Eso es una mejora respecto al Virus que vimos la tempo, el año pasado, ¿no? Mírate este golpe Lo enganchado bien en la, la, la, la luego, abajo. En esa distancia corta, Momo agresivo, fuerte Momo, la menos distancia boxeo, corta es muy peligroso Menos boxeo, más claramente Más que menos Única, pero una fuerza brutal, sí. es una, un animal. En cuanto Momo es a Pinka, está siendo sí. muy superior a Momo, le está manteniendo la distancia, está jugando mucho más técnico. Pero Momo, en el momento que consigue llevar la pelea al barro, está siendo muy peligroso. Se está llevando muchísimo las distancias. No va a ganar el otro puto, si Momo no que hace que nada ahora. Sí, sí, más o menos. Más o menos esta, esta tiene que tiene salir esta a, a pelear esto. Momo es una mezcla de Jagger y de Torete. ¿Os acordáis de Torete? Que en esa distancia sí, sí. corta es también el mini peca. Es el mini peca, es el mini peca. Es el mini peca. Uh, esto va a ser una locura, os lo aseguro. ¡Qué pedazo de combate, Reven! ¡Tercer y último asalto! ¡Momo! ¡Ahí el abrazo! ¡El abrazo deportivo! ¡Pero le dice Salva, que todavía no ha acabado! Este asalto lo puede decidir todo, Ibai. Oh, sí. Vamos a ver cómo sale. Van a venir oh. muy enchufados. Virus quiere mantener la distancia a ver, a ver. y Momo quiere entrar en el barro. Vamos a ver cómo se desarrolla este tercer asalto donde Momo sabe que... Oh, ¡No, no, no! no Dale, gancho. Ahí está. ¡Uy, uy! Oh. Oh, oh, sí. ¡Sí, sí! ¡Oh, oh vamos! ¡Chu, chu, chu! ¡Chu, chu, chu Sí, pero hay que decir oh. que en ese momento pero no estoy seguro. que tenía contra las cuerdas. Simomo te lleva a la esquina. Reven, te hace la del mini P.E.K.K.A. En distancias cortas es muy potente. Es muy potente. Y viene la detonación de hostia, Reven. Hay que tener cuidado. La, la pelea es increíble. ¿eh? Ah, está, Puede está ser buena, está buena. De las dos ediciones. Me parece una barbaridad. ¿eh? Qué, qué velada estamos teniendo. La, pelea es, la velada es increíble. Pero velada. Esta pelea está tocando techo. Esta, esto me recuerda este, verá, a un Virus Jagger o incluso mejor. Albert, qué barbaridad. Incluso mejor. Sí, qué sí barbaridad. está por ahí. La bueno, gente ahora va con Virus. La gente quiere vamos. animar a streamer español. No sean putos. Vamos que le quiere llevar a la esquina. Vamos sí. que le quiere llevar a la esquina. Vamos, vamos, vamos. Oh, rinconaros, rinconaros. No, no, Virus Viru lo está haciendo muy bien. Le ha conectado varios uppercuts. Varios 1-2. Mirad, Momo. Dios, Momo está reventado. Momo tiene la cabeza destrozada. Momo tiene la cara reventada. Sí, sí, sí, sí, y ¿no? Virus técnicamente lo está haciendo muy bien. Tiene que parar el combate. La gente le pita salva. Pero es que tiene la cara reventada. Los a ver. Los golpes no, de no, la no, distancia no. son. ¡Latigazos! ¡Latigazos! Momo ha de ir, Momo ha de ir con todo. Ahí, ahí no tiene nada que hacer, ahí está. Lo tiene muy difícil, ha, ha de pegarse a él. En la distancia lo tiene muy difícil. Fíjate que lo que está diciendo Virus es, no me ha tocado, no me ha tocado. Claro, como diciendo, oye, que lo ha esquivado, cuidado, Exacto, ¿no? Esquivado. Para que la gente pasa? lo oh, sepa. La sangre, la no para de sangrar, se Está sangrando mucho, No para momo. de sangrar, Momo. Tiene la cara reventada. No, no, no. Y tampoco sé se si a Momo esto. Le sienta mal, Reben, porque tampoco sé si tiene energía, ¿eh? Lo va a parar, lo va a parar, lo va a parar, lo para. ¡Noooo! No. no. Lo para. no. A Reven, ¡Puta madre! No sé que no la tenía para… Que está caliente, Par. pero lo ¡Para! Salvador, ¡Puta madre! segundos de boxeo, Albert! ¿Por qué lo ha parado? Bueno, a ver, eh, la cuestión es que cuando un combate amateur, que esto es un combate amateur, no lo olvidemos, alguien está sangrando mucho, alguien está con una herida que es demasiado... No de va cuenta, a ganar otro el otro puto. Entendemos que la gente quería guerra hasta el final, pero bien, para mí Salvador salva parando la pelea, se la lleva bien. ¡Qué bonito! Virus. ¡Qué bonita la imagen! ¡Qué dos grandes son! ¡Qué espectáculo han dado! ¡Ah, oh, son una verga. Que ¡Son Virus y Momo! ¡Pero Reven, también es cierto! que no quedaba mucho más del tercer asalto. Hubiéramos visto en los últimos latigazos pero creo que el combate estaba ya Quedaban bastante decidido solo hay que ver que Momo ahora mismo sigue sangrando y le acaban de limpiar la herida por eso yo creo que el árbitro ha decidido parar perfecto, el combate perfecto. porque le acaban de limpiar y madre. el combate aún no había recibido ningún golpe más y volvía a tener toda la cara sangrando, claro. entiendo que la gente pueda querer sangre pero hay que primar por la salud de los participantes Exacto. en un combate profesional se hubiera acabado el combate pero obviamente eh, creo que está bien hecho por el, por el árbitro la sangre, la herida es demasiado y yo creo que además, sinceramente, Virus se lo iba a llevar dos, dos rounds a uno para ser justo. Sí. ¡Eh! Bueno, no pues, sé, el segundo me... ...un poquito más de partido porque al ver, hoy está siendo el mundo al revés. Vamos por delante del tiempo. ¿Sí? Este combate tenía que haber empezado a las 9 y ha acabado a las 9 Y os he dicho, este es posible que no acabe en los tres asaltos, que acabe antes y efectivamente ha acabado un pelín antes, así que eh, me parece un ah, auténtico puta combatazo. Madre. Me parece que los tres que llevamos están siendo impresionantes, pero fíjate, esto es lo que decíamos, distancia corta. Aquí Momo es un animal. Wow. Aquí Virus no tiene las armas para pararlo. es cuando se ha tropezado Virus, ¿no? Aquí es ha Tropezón, el famoso tropezón. Y este este es el apercat que decías tú Reben que le ha hecho mucho daño. Me está cagando, es eh, me, es cagaron, me, portado cagaron, portado me cagaron, me la... cagaron, me cagaron la la derecha, Me cagaron a la, vamos, la puta, puta fudo, madre. Yo practicado mucho mucho mucho mucho con esa derecha. Yo personalmente No, de de puta. De de... Koscu, Con Momo tienen que estar muy orgullosos. Por lo que ha significado el día de hoy, han peleado ante 3.2 millones de personas en Twitch. Y esos son dispositivos, con Duki saliendo al escenario con él, con todos sus amigos en la grada. Bueno, ¿podemos? Qué barbaridad de combate. Virus también diciendo aplaudirle, Muy porque creo virus, que Virus eh? se ha sorprendido por lo bravo. Que ha sido Momo. Sobre todo porque la situación de Momo. Claro ¡Cago, tu mierda! Ha empezado y Virus estaba siendo muy superior. Le conectaba un montón de golpes y Momo, pese a estar contra todo pronóstico, estar totalmente contra las cuerdas, ha sabido remontar ese combate. No sí. se nos va a olvidar este día nunca, Reven. Qué pedazo de noche estamos viviendo. Bueno, y ahora es parece lo que, había. que vamos a conocer al ganador de esta tercera pelea. Cristinín y Jen, ¿estáis por ahí? Sí, vai, estamos aquí. Sí, sí, ya ganó el otro Ganador. puto. Ganador. Por RSCI. En la esquina. Sí, sí, sí. Listo, no lo quiero ver.